¿Cómo estás? Eh, tal Andrés Ruzoni, founder de Primera Reunión. Lo que vas a ver acá es un fragmento de una clase que di sobre cómo escalar el proceso de venta CIPO. y Puntualmente este video es sobre sistemas de calificación como el BANT, pero justamente algunos cuidados que tenés que tomar eh, en adaptar esta literatura a tu realidad y a nuestra región. Espero que lo disfrutes. La calificación, vamos a hablar un poco. Una, una excepción que quiero decir acá es se habla mucho de la calificación BANT en general, que es eh, B por budget de presupuesto, A por autoridad, N de necesidad, o es sea, así, T de timing. O sea, T de tiempos. Calificar en inbound por necesidad y por tiempo está bien. O sea, tiene lógica che lo que necesitas, lo que yo te doy lo necesitas, la T de tiempo. Eh, cuál es tu framework de un proceso de compra para que más o menos ver si te hago follow up o si realmente tengo una oportunidad acá. Ahora, por presupuesto, ahí yo digo, si estás vendiendo, si vendés productos súper tradicionales y conocidos, tiene lógica verificar por presupuesto. Ahora, si vendés una solución innovadora, vos por ahí todavía el cliente no ve todo el valor. Entonces, no descartes todavía por presupuesto. O sea, no... No, no, no, no vayas todavía a descartarlo por, por presupuesto y la, y la de autoridad en inbound en outbound es súper importante por ejemplo eh, por ahí tener que hablar con el decisor cuando vas a contactar a alguien en inbound vos podés tener un pasante que el CEO o el gerente de marketing le dijo investigame esto porque tenemos que resolver esto pero hacemos una lista de tres proveedores entonces, si vos descalificás a alguien por autoridad y decís, no, vos, vos este, no, no, no te das la reunión por esto, estás. Y, y pasa un montón eso. Es, es muy normal en los procesos de Inbound que venga una persona que tiene tres competidores y, y este, entonces haga la, la tablita, compare los, lo, te compara vos con otros dos y presento eso en la. Entonces, si vos lo, lo, lo, lo. Como decimos acá, lo ninguneás, esa persona por ahí es la que menos va a llegar información tuya hacia arriba. Entonces. Las agujas se están moviendo en, en la empresa. Eso es lo que quiero decir con, con la, la autoridad. Me parece muy interesante, Andy. Es eso que acabas de decir antes de, de, de pasar ahí a lo que estás mostrando. Eh, me parece muy interesante esto de poder eh, entender cómo cualificamos, porque a veces cualificamos con, con reglas que nos trajeron y cuando no uh, las validamos, eh, quizás nos estamos perdiendo caminos mucho más amigables y que al mismo tiempo igual tiene sentido cualificar. Porque quizás algunos de los que están escuchando ya cualifican, tienen un proceso. Bueno, chalenguemos ese proceso. Fijémonos si estamos calificando por authority y cuando decimos authority decimos la persona con la que vamos a tener la reunión no tiene un cargo de decision maker que no por eso lo frenemos, ¿no? que no por eso lo frenemos. Creo que ahí hay un, hay una, hay un, hay un gran problema si lo hacemos por esa manera. Pero también hay otro camino que es la gente que no cualifica. Eh, claro. y, y no cualificar también nos genera problemas de determinado tipo porque queremos pujear una venta cuando no hay cualificación e incluso no solo, no solo perdemos tiempo, sino que podemos quemar al cliente porque no está en el buen timing. O podemos generar cosas que no funcionen y que todo el equipo se vea eh, afectado por eso, ¿no es cierto? Perfecto. Sí, sí, sí, sí. sí. -totalmente, totalmente de acuerdo. Y sí, hay cuestiones que, que a veces nos vienen de afuera. Y está bueno cuestionarlas y verlas a nuestra realidad. Y yo creo que esa es una de las cuestiones que yo, en general, no estoy tan de acuerdo, que está muy adoptada. Y se me cayó todo acá. No está tan adoptada, pero, pero bueno, este, podemos, eh, se puede debatir. podemos hacer hasta un hablar sobre técnicas de calificación. Totalmente, lo haremos. Eh, me encanta, así que vamos, Andy, sigamos, sigamos. Bien. Bueno, lo último, antes de ya ir, perdón, eh, una intro un poco larga. Básicamente, calificar inbound y outbound, ¿cuál es la gran diferencia? Esto lo saqué de este libro, es mi libro de cabecera. Si van a hacer inbound, en realidad, en este libro, después de en este webinar, The Sales Acceleration Formula de Mark Roberts. Eh, dice, es algo, lo explica muy claro. ¿Cómo es la calificación en inbound? En inbound, ¿vos sabes que hay una necesidad? Tu problema es saber si el cliente que está hablando es un buen fit para vos. En outbound, si vos segmentaste bien, si no estás disparando a cualquiera, Vos ya sabés que son un buen fit, vos ya trazaste un perfil de cliente ideal, entonces sabés que todas las empresas a las que contratás son un buen fit para vos. El problema que ahí tiene el de voy a saber si hay si necesidad Con eso cierro el capítulo de diferencias inbound aunque quería charlar un poquitito Y si querés vamos para, para lo otro, pero... y, y solo, solo para, para quien todavía le haya, no le haya quedado claro, para decirlo de otra manera más fácil, Outbound es cuando vamos nosotros a mandar un mensaje en frío. Digo, como un ejemplo, un mensaje en frío a una persona que encontramos en LinkedIn. Decimos, ¿esta persona quizás le interesa mi servicio? Buen fit, lo identifiqué ¿le mando un mensaje en frío? Eso sería outbound. Uh -huh. Inbound, en cambio, sería, hacemos un webinar, publicamos en LinkedIn, voy a hacer un webinar donde voy a enseñar eh, técnicas de generar leads. Y se anota porque necesita eso. Y en ese sentido se anotó y tenemos ese mail y en todo caso en esa conversación que se da con ese prospecto de que ya claramente tiene una necesidad de aprender a generar leads. Todos ustedes probablemente están acá, tienen esa necesidad. Ahora la pregunta es si es buen fit, ¿no? Que lo trajiste. Gracias, Andy, muy clarísimo. Bueno, bueno, gracias. Bueno, voy a contar cómo logramos esto, pero para, como dijo Juanpi, algo contó de mí, pero para que no estoy chamuyando Esto es lo que fuimos haciendo yo en 2019, agarré el proceso de, de inbound en Sirena. El primer año, si comparase el último trimestre con el primero, habíamos multiplicado por 12 las ventas. Y el año pasado se había multiplicado casi en un 100%. Y este venimos también. No pongo los números exactos porque no los puedo decir. Pero, pero bueno. Este, Así que nada. Les voy, les, lo que les voy a contar son los desafíos que fuimos teniendo a la hora de empezar a hacer crecer el proceso. Esto es cómo fue evolucionando, y, y el desafío uno es como que parte del día cero, cuando un poco empezamos a trabajar con el proyecto. Entonces, ¿cómo funcionaba ventas desde ese momento? Teníamos eh, SDR Outbound, o sea, los, eh, los eh, prospectadores, o bueno, los, yo lo llamo SDR, por Sales Development Representative, por el libro de, de Aaron Ross, y ellos le generaban los leads a los vendedores, ¿no? ¿Qué pasa? Empezamos a recibir mucho tráfico inbound, muchos leads inbound, porque empezamos a sacar productos eh, más vinculados con WhatsApp, bueno, no importa. Básicamente, es como que empieza a crecer el volumen de inbound. Entonces, la primera reacción fue, cuando entraba un lead inbound, eh, se lo dábamos al vendedor y el vendedor lo tomaba. Ahora, ¿qué desafíos nos trajo eso? Ineficiencias, porque los vendedores estaban eh, tomando leads que no eran calificados, o sea, Hablaban con cualquier lead y por ahí tenían una llamada y se dan cuenta que en realidad está buscando otra cosa. Eh, y lo otro es que había mucha ausencia de métrica en el proceso de Inbound. También había muy poquitito, pero nada, tomaban y vos no sabías cuánto habían convertido, de dónde venía, Viste, era todo un mundo nuevo. Digamos, ¿no? Entonces, esta fue la primera. Eh, así es como que empezó el, el, el proyecto. ¿no? Entonces ahí dijimos, bueno, ¿qué hacemos? Desafío 2, empecemos a calificar a los leads. Con un SDR. Entonces lo que pusimos fue. Básicamente cómo funcionaba ahora el proceso. El SDR Outbound. Le generaba los leads a los vendedores. Pero los de Inbound. Pasaba por un equipo de personas. Que en ese momento lo que hacíamos nosotros. Lo que hacen muchas empresas de, de software. As a service ahora es. Vos entrabas a Sirena. Dejabas tus datos. Y te daba una call de 15 minutos. Pero con un calificador. Con, en ese momento era... Eh, Joana, la persona que lo hacía, eh, y este, vos agendabas 15 minutos con ella y charlabas. Y ella te decía, bueno, ¿y qué dudas tenés? No sé qué. Y ahí veía un poco si el cliente era fit. ¿Cuáles son los desafíos? acá? Me encanta eso que leo ahí, ¿eh? me parece <risa> crucial. Bien, <risa> Primer punto, y esto es clave, y es la delgada línea y una de las cosas que si vos tenés un SDR inbound, tenés que trabajar bien fuerte, es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 más contenido, eh, incluyendo una charla, por ejemplo, con Aaron Ross, eh, el autor de Proyecto del Revenido". Bueno, espero que te haya servido.